los rasgos del auténtico creyente y de la verdadera comunidad cristiana. Nuestro texto empieza con una pregunta anónima. ¿Son pocos los que se salvan? En ciertas épocas este problema se hizo tan agudo que llegó a algunas personas a una angustia terrible. Pero Jesús cambia el centro de la atención del cuánto al cómo es posible salvarse. Y dice que esto se logra entrando por la puerta angosta. Jesús quiere educar a los discípulos a pasar del nivel de la curiosidad al de la auténtica sabiduría. De aquí podemos comprender lo absurdo de los testigos de Jehová que creen saber incluso el número exacto del, de los salvados, 144.000. Sabemos que este número tiene un valor meramente simbólico. Después de todo, si sabemos el número de los salvados, entonces podríamos ahorrarnos todo el esfuerzo. A Jesús no le interesa revelarnos el número de los salvados, sino más bien la manera de salvarse. Dos cosas que Jesús nos dice, primero lo que no sirve y segundo lo que sirve para salvarse. No basta el hecho de pertenecer a un determinado pueblo, raza, tradición o institución, aunque fuera el pueblo elegido del que procede el Salvador. No se consigue ni siquiera por el hecho de...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 que hemos comido y bebido con Jesús? sino no implica primero una decisión personal y seguida por una conducta de vida coherente. Esto queda más claro todavía en el texto paralelo de Mateo, en el capítulo 7, que pone en contraste entre sí dos caminos y dos puertas, una angosta y otra amplia. ¿Por qué le llama a estas dos puertas respectivamente ancha y angosta? Es porque siempre es fácil y agradable el camino del mal, y duro y exigente el del bien. En esto hay que estar atentos para no caer en la típica tentación de creer que a los malvados todo les va magníficamente bien aquí, mientras por el contrario, a los buenos todo les sale mal. La senda de los pecadores es amplia, sí, pero solo al inicio, pero en la medida en que se adentran en ella, se hace estrecha y amarga, y acaba en un callejón sin salida. La alegría que en ella se experimentan después disminuye y se llega hasta las náuseas y tristeza. Por ejemplo, se puede ver con la droga, el alcohol o el sexo los cuales se necesitan una dosis o un estímulo cada vez más fuerte para producir un placer de la misma intensidad, hasta que el organismo deja de responder y entonces tiene lugar la caída, la esclavitud e incluso la muerte. Por el contrario, la senda de los justos es estrecha al inicio, pero después se hace amplio, pues en ella se encuentra la esperanza, la alegría y la paz del corazón llega a la vida. Pero no olvidemos que Dios quiere de que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2.4 Pero la salvación es un don y también es una tarea. Hoy muchos están tan tranquilos, tan pocos angustiados, que es necesario quitar esa falsa tranquilidad y poner un poco de inquietud en la gente. Hay casos en que el asustar a algunos por su bien es un acto de caridad. Así es un buen médico cuando no tiene otro remedio para hacer entender al enfermo que debe dejar de fumar o de tomar o drogarse o de hacer cosas, otras cosas peligrosas para su salud. Así también San Pablo exhorta a la comunidad de Filipo a trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. La salvación pues es muy importante para ser abandonada a la casualidad o al cálculo de probabilidades. Es una cuestión de vida eterna y de muerte eterna. Necesitamos estar en comunión con la voluntad de Dios para participar después de su eterna plenitud de vida. Que el Señor los bendiga.